Señores, Liz no pudo venir hoy y la información que le tocó a Liz es que Juan Guaidó, usted sabe quién es Juan Guaidó, eh, para mí el bucasonido más grande de Venezuela, yo le, le, lo puse así, porque él, independientemente de que Venezuela está pasando una situación muy difícil, que ojalá que cambien y ojalá que Maduro entienda que él tiene que salir, claro, con la vía correspondiente, eh, que ya ve un, que Venezuela necesita un cambio pero Juan Guaidó lo que se ha, se ha vuelto es como un Jay Payano. ¿Tú se acuerdas quién era Jay Payano? ¿Tú sabes qué flaco, quién era Jay Payano, flaco? Jay Payano, ¿no sabes quién era Jay Payano? Era sí. un tipo que donde quiera que había una bola, tiraba una foto. Bueno, pues Juan Guaidó habló. Porque todo lo que le ayuda al sonido, él habla. Entonces Juan Guaidó dice que fue muy dura la decisión que la República Dominicana tomó por, la, por los visados para ingresar a la República Dominicana. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, lamentó la decisión tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mirets de que a partir del 16 de diciembre los venezolanos necesitarán visa para entrar a la República Dominicana. Instó a un acuerdo que fa favorezca a las personas que necesitan de atención y aseguró que están conversando con las autoridades del país para tratar de flexibilizar esta decisión a la cual calificó de muy dura sobre todo por la época. Pero mijo, a ti no te a ti no te conviene de que más venezolanos para acá, porque todos los venezolanos que no están de acuerdo con Maduro se están yendo fuera del país y después cómo te van a apoyar a ti allá en Venezuela, digo yo. O sea, no tiene sí. lógica lo que tú estás diciendo Tú tienes que tener tratar de que respetar Las la, la decisiones migratorias de los países Como es la de República Dominicana Que tiene una decisión migratoria Porque el único país que acepta todo aquí sí, sí, pues, Entonces pues, no critica el otro Porque no, no, es un no. problema también o sea, ellos, Él quiere que todo el mundo se vaya de Venezuela Entonces mi pregunta es ¿Qué, sí, es, lo no que tú, qué es lo que tú quieres? De, ¿qué, qué, qué, Eso, es igual aquí que yo no voy a votar en la elección ¿Y cómo tú quieres un cambio? Sí, no, es verdad Un claro. millón de gente que no vaya a votar ¿Cómo tú quieres que cambie? Entonces él quiere que la gente Que, oh. que, que, que no quiere Que quiere Cambio se vaya del país, o sea que tú quieres que más personas se vayan del país, no mi amor, tú tienes que entender que ya la situación económica de Venezuela está un poquito difícil y como está un poco difícil. Tienes que entender que el pueblo dominicano tiene que decir, bueno, yo puedo aceptar tantas Pero se personas. Arreglo. No se arreglo Venezuela, porque yo no es, que, es que ese es el problema. Ser, esto esa, es por, agonía. por... No, no, porque es, es por... por, ya por yo, moda. Ya yo entiendo, yo entiendo lo ya que lo, te... los comunistas me decían. ¿Qué que Era por que moda, era un sonido de, de, ¿Moda? La, de la prensa internacional. ¿Moda? moda. Sí, porque yo no veo que están tranquilos. Ya no volvieron no a entrar. Ahorita viene otro problema y vaya, se fue. Porque que esto es como por moda. Los artistas apoyan eso de Venezuela, que yo siempre entendí como que es por moda. Pero que hay muchas personas que están pasando cosas difíciles, nuestro amigo Chacalito, que es venezolano. O sea, eso no es, usted no puede tratar de este tema. Por eso yo decía, no dividan Venezuela. Yo tenía un planteamiento que decía... Ellos se están enfocando en decir, los chavistas son malos y nosotros somos los buenos. No, hay chavistas buenos que usted tiene que traerlos a que va, vayan con usted, para que usted pueda eh, sacar a Maduro. Pero no entienda que usted va a dividir en dos eso, porque va a llegar un poco... La, la gente lo que dice, espérate, porque este tipo quiere dividirme a mí, pues me quiere joder a mí. Entonces hay una ah, parte que dice, no, convencelo, abajo, convencelo, eh. Entonces, Juan, usted lo que habló es disparate. ahí Usted tiene que entender que eso es una Eso es un, cuando un país Tiene que cerrar su cerco migratorio O sea, eh, buscar una, una solución Por el muy mucho flujo que hay Porque hay muchos flujos de venezolanos aquí Entonces usted eh, le busca eso Claro, también sabemos que en este país Te voy a decir algo, en este país tener visa no tener visa Es lo mismo, porque aquí <risa> negocian eso Porque aquí los haitianos tienen, tienen que usar visa Para poder entrar, aquí hay muchísimos haitianos O sea, las autoridades de aquí Tener visa, o no tener visa, es el mismo disparate. Ahorita va a haber una gente que va a hacer negocio con eso. Porque esa que es otra cosa. Búsquenlo. Va a haber una gente que va a buscar la forma de hacer negocio, como están haciendo en Haití. Y buscando el negocio.